Bueno, estamos aquí con Fernando Cabello y Alberto Molpeceres, conocido ya en el mundo startup, que son los cofundadores de Devengo. Chicos, ¿qué tal andáis? Muy bien, muy bien. Aquí deseando pasar un buen rato contigo. Una... Estupendamente, honraos de que nos hayas invitado a participar en tu podcast, Corti Honrado yo de teneros por aquí, que sois dos cracks Entonces, hoy quería, por un lado, que hablemos de, de Devengo eh, Y luego también eh, un poco vuestras historias, Porque los dos habéis hecho un éxito de vuestras anteriores compañías Y luego os habéis unido para, para montar Devengo Entonces quería contar la, los dos lados de, de la historia Pero para poner en contexto, primero, a ver quién de los dos se anima a hacer un pitch de Devengo Para que la gente ubique qué es esto dale fernando que estamos acostumbrados de vengo, de vengo es eh, la revolución en la forma de cobrar tu salario de vengo es salario a tiempo real de vengo es la posibilidad de llevar 10 eh, días trabajados y poder acceder a la liquidez del trabajo de esos 10 días ¿no? acaso no has bajado a la mina acaso no has picado piedra acaso no has sudado como un cabrón alguien puede discutir que ese dinero es tuyo ¿por qué no puedes acceder a ese dinero de manera instantánea? Te ¿no? vengo, básicamente, lo que quiere lo que quiere cambiar es el desacompasamiento que hay entre el esfuerzo incurrido y el momento del cobro. ¿no? Y al final, digo una manera de verlo sería, si yo trabajo hoy, ¿por qué el dinero no está en mi cuenta bancaria hoy? Muy bien, como se nota que es el CEO, ¿eh? Molpe, que bien lo vende. No, no, no, está muy bien. Yo siempre, además, me lío mucho. Empiezo con una parte mucho más social y así, y, y a, veces, a veces se me va un poco por las ramas la cosa. Mira, voy a hacer ahora una, una pregunta, Molpe, de parte de Gonzalo Valverde, que te pregunta: ¿Qué tal la semana? ¿Qué? <risa> Ah, pues una semana una semana dura, muchas reuniones y mucho y mucho vídeo, pero, pero bueno, eh, ya se la recordaré a Gonzalo, no te preocupes. <ríe> Venga, pues ya, ya nos quedamos contigo, Molpe. Eh, como os decía, quería que repasáramos la historia de vuestros exis, que son dos exis distintos, que, pero que cada uno seguro que tiene aprendizajes, es un tema que se trata relativamente poco. Cuéntanos, ¿cómo fue el éxito de, de Besepa? Uh, pues a ver... Eh... O sea, nosotros, Gonzalo Valverde, eh, el de la semana, y, y yo montamos eh, Besepa en el 2014, ¿vale? Y, y lo vendimos en el 2018 la verdad es que fue una historia en la que nos pasó de todo no y, y, y bueno de todo de todo de todo no desde firmar acuerdos con bancos eh, un par de meses antes de que de que fuesen a la quiebra y fuesen rescatados por otros bancos como el banco popular oh, eh, sí. El, el entrar en un modelo en un modelo B 2 B en algo tan eh, tan duro como son los cobros ¿no? el, el conseguir eso pero la verdad es que sí que hubo un momento en el que bueno pues empezamos a tener algunos clientes que tenía sentido eh, o sea bien pero sí que también tuvimos un aparte de ese tipo de cosas un tema de eh, de salud en concreto de Fernando, uy, de Fernando, perdón, de Gonzalo, les voy mezclando todavía de mi vida a Fernando y a Gonzalo, eh, y entonces hubo, hubo un momento en el que decidimos que, que, que no, no, no podíamos seguir, eh, ya es más o menos conocido, Gonzalo estuvo bastantes meses en el hospital, eh, y en ese proceso, pues básicamente eh, empezamos a ver un poco distintas alternativas, eh, seguíamos y seguimos pensando, de hecho eh, hoy todavía eh, he tenido una conversación con, con el equipo que ahora gestiona, gestiona Besepa eh, empezamos a buscar alternativas y, y dentro de ellas una que tenía sentido pues era una empresa gallega que se llama Encendra, uh -huh. ¿vale? que su producto es, es Docuten, y, y que tenía sentido dentro de, de su oferta de, de productos el ampliar esta parte, ¿no? Ellos al final trabajaban mucho con documento digital, mucho con, con eh, facturas y en, según qué empresas está muy ligado eso a lo que es la factura, al cobro, ¿no? Y encontramos ahí que, que tenía sentido, como ya nos conocíamos, de hecho a, eh, ellos eran clientes nuestros y nosotros éramos eh, clientes de ellos, ¿no? Eh, fue una, una cosa bastante fácil y, bueno, dentro de todas las opciones nos parecía que era la que más sentido tenía para el, el desarrollo y el mantenimiento de la empresa y prueba de ello es que, bueno, pues ya va a hacer para dos años y, y ahí siguen, y, y siguen bien y saludables. Vale. ¿No? Entonces, sí, no sé si tienes alguna pregunta más concreta ahora, o ahora, solo un general por poner. No, ahora te, pre te pregunto un poquito. Lo primero, con lo que has dicho, Gonzalo ya anda mejor, porque sí que su, que tuvo eso en su día, pero espero que ande mejor Sí, sí tiene de hecho, bueno, en los últimos meses parece que por fin están un dando con la tecla y, y de hecho, bueno, hoy ha salido el segundo de más que startups en el está Bien, bien, pues nada, estaremos pendientes para escucharlo y mucho ánimo para ahí eh, el, ¿El exit eh, ¿Se pueden decir cantidades? ¿Se puede decir cómo, cómo fue el acuerdo o, o en qué quedasteis? Bueno, eh, no sé, no, no lo han publicado ellos, así que tampoco hay, yo básicamente, eh, vamos, no fue un éxito de, de salir en las noticias, ¿no? Pero, pero no me quejo por, por distintas razones, ¿no? Eh, en ese sentido fue un, una buena solución para los clientes, ¿vale? Fue una buena solución para el producto que tuviera continuidad, porque no es una cuestión eh, que, que creyésemos por decirlo eh, que errores, pero creíamos y seguimos creyendo que, que el proyecto o el producto tenía sentido pero era el punto en el que simplemente pues, eh, parte del equipo y con todas las circunstancias no no era el momento para seguir tirando de él ¿no? y ellos en ese sentido sin ser una multinacional pues son una empresa consolidada con varias decenas de trabajadores con clientes desde yo que sé desde Inditex para abajo ¿no? en, en distintas áreas ¿no? y entonces eh, en ese sentido pues era era mucho mejor para el futuro de, del proyecto con ellos eh, yo permanecí con ellos durante, durante un año que ahí empezamos ya también a, a trabajar en, un poco en la en la idea de vengo bueno algo menos de un año hasta el 30 de junio del 19 no sí todavía me voy un poquito eh, y luego pues bueno sobre todo eh, pues ahora todavía tengo muy buena relación con ellos ayuda puntual pues eso que si tienen algún cliente que me dicen oye pues puedes venirnos a echar una mano para, para convencerles pues parte del expertise dentro del mundo de los pagos y en este caso concreto de SEPA pues les echo una mano si, si puedo puntualmente y, y, y bueno fue una transición bastante sencilla en ese sentido vamos tampoco nada vale. complicado ¿Y tenéis equipo que se haya quedado liderando el producto? ¿O por Porque además de que hayas ayudado a hacer la transición, yo creo que uno de los grandes problemas de, de cuando haces un éxito es... Oye, si te quedas tú como fundador es fácil, pero incluso después de un año pues habrá cosas que no estén 100% controladas. Eh, o sea, ya no. Ya no. El equipo en ese sentido... ellos tienen un, un equipo bueno y además han ido creciendo. En los meses en los que yo estuve con ellos fueron creciendo creciendo mucho y ellos están distribuidos entre Coruña y, y, y Madrid y bueno, pues dentro de ellos al final eh, lo han asumido básicamente ellos todo. Vale, oye, qué guay. Eh, todo smooth, ¿no? Ha ido más o menos todo guay. La, la verdad es que sí, yo en ese sentido no, no tengo ninguna queja. Obviamente, pues no sé, eh, hubiese gustado más una solución estilo mil anuncios y, y haber ganado 100 millones de euros, ¿no? Pero, pero bueno, no es el caso, pero no me quejo y, y ya te digo, en ese sentido... Eh, sigue operando, que para ti siempre es un orgullo poder decir, oye, que algo que tú has hecho sigue funcionando después de ti, pues eso para mí es un poco lo, lo mejor, ¿no? Mola. Oye, ¿y qué aprendizaje sacaste del proceso? Si hay algo que, algún aprendizaje que creas que pueda ser útil para, para alguien que se plantee un éxito en, en una condición similar o distinta del proceso de, de salida porque aprendizajes en la empresa un montón para mí de hecho aunque era la tercera empresa era la primera en la que tenía financiación externa y bueno y, y, y millones de cosas no errores que, que además dices madre mía cómo pude cometer ese error aunque bueno eso me pasa también ahora cada día ¿no? eh, pero del proceso eh, no sé yo creo que hay un punto en el que a veces no sé, como te cuesta desprenderte, te cuesta llegar a esa decisión, siempre además hay un poco esa situación en la que piensas como jo, un poquito más, un poquito más, ¿no? Pero el punto en el que en el que al final consideras que, que esa es la mejor opción por, por muchas razones, ¿no? porque es un mercado en el que hace falta tiempo, paciencia y demás, y, y no estás en el momento pues quizás ese es un poquito la, el, quizás el, el mayor aprendizaje ¿no? Y, y que hay un punto en el que tú tienes que asumir eso y hablar con, con la gente sin, sin problema, hablar con mucha gente. Nosotros al final, no sé, estuvimos hablando un poco como tres alternativas distintas ¿no? y tienes, tienes que al final buscar qué es lo mejor para ti, para el equipo, para los clientes y, y, bueno, es un proceso que normalmente no es eh, súper rápido, pero, pero bueno, tienes paciencia, lo vas mirando y, y bueno, en mi caso no, no, no fue súper, súper estresante porque la opción de seguir también estaba ahí. No era una cuestión en la que digas, oye, esto es algo que, que bueno, es esto o tal, ¿no? Entonces, bueno, eh, no sé, no... Que te lo tomes con cierta tranquilidad, que, que ya está, que no pasa nada, aunque no aunque no salgas en las noticias por haber por haberlo petado. ¿no? Eh, ¿Y cuánto tardasteis en todo el proceso de, de inicio-fin? a No sé. Eh, desde que yo creo que empezamos las conversaciones así, yo tendría, no sé, cinco meses más o menos. Ah, bueno, bien, bien. Fue... Sí, quizás un poquito más, yo creo que las primeras, porque sí, al principio, pues bueno, estuve tanteando algunas, algunas otras opciones antes de hablar con esta gente, pero bueno, más o menos cinco meses. Vale, guay. Y ya, última pregunta para ti, pero porque la, casi la has dicho tú, tus eh, tres principales errores eh, durante el proceso, ¿no? Ya no del, del ESIT, sino a lo largo de la historia de, de Besepa. Bueno, a ver, eh, yo creo que uno de ellos fue que... No sé, centré demasiadas cosas en mí, o, o mejor, no, no digo que centrase, que, o sea, de hecho ni siquiera eh, queriendo, ¿no? Pero como de que demasiadas cosas dependían de mí. Y, y no sé, pues temas de obviamente de financiación en general, incluso del producto, ¿no? Por temas de, de conocimiento normativo, por eh, ser un poco un enlace también con el mundo técnico, o sea, demasiadas cosas dependieron de mí. La segunda, que a veces o demasiadas veces pues quizás te centras más en lo urgente que en lo importante, ¿no? Y, y de hecho, una que yo no hago más que decirle a, a, a Fernando, ¿no? Pues cuál es uno de, de los mayores errores que cometí en, en, en Bisepa, ¿no? Eh, entonces, cosas que realmente... Eh, Veo ahora bastante claro que hubiesen sido importantes dedicar los esfuerzos al principio, como temas, por ejemplo, regulatorios y que hubiesen cambiado muchas circunstancias de la empresa, incluso el propio éxito. ¿no? Eh, pues al final te vas centrando en, en lo urgente, te vas centrando a veces en, en ¿cómo decirlo?, en, en intentar crecer en esos clientes y tal, que tienes que hacerlo, obviamente, pero eh, estás perdiendo de vista ese, ese medio-largo plazo. Que, que como CEO pues no, no, no deberías. ¿no? Eh, y el tercero, ff, eh, no lo sé. Fernando y yo, cuando él estaba en la plaza yo en Besepa, compartimos oficina y en un momento compartíamos la misma oficina en Zinc y nos separamos. Y yo se la dejé y la suya era mejor. Eso también fue un error. <risa> <risa> la que se quedó él era mejor. Fernando es un espabilado, es un espabilado. Eso, eso siempre, eso siempre. Por eso me he juntado con él ahora. Pues bien que has hecho. Pues Fernando, cuéntanos tú un poquito la, la historia ¿no? de, del éxito de Aplázame, porque las condiciones y todo era, era bastante distinto. Eh, sí, cosa cada, cada cada cual tiene su circunstancia. ¿no? La circunstancia de, de Aplázame, eh, digamos que la circunstancia más definitiva se da eh, a finales de 2017, cuando no somos capaces de cerrar una ronda en la que estábamos buscando un millón y medio, dos millones, a una valoración premoni de 12 millones. Uh -huh. eh, con la perspectiva del tiempo, eh, sorprende que un proyecto con esos mimbres no lo consiguiera. Eh, y, además, el no conseguirlo, lo que, lo que motivó fue eh, que, pues que en un consejo eh, los, los, los consejeros que al final eran quienes quienes representaban a las personas o vehículos que habían fondeado a Plaza me hasta la fecha, eh, me dijeran eh, de una manera muy transparente y muy honesta que, que estaban agotados no, financieramente no. Y, que, y que si la opción de continuidad de Plaza dependía de que aportaran más capital, pues entonces a eh, Aplázame debía buscar una salida. Aquí, un, un segundo, Fernando, eh, eh, por poner en contexto también, vosotros buscabais ese capital para seguir creciendo a nivel de producto o, o para financiar, ¿no? Porque me recuerdo que, que la forma que teníais de captar capital para, para financiar era, al menos al principio, a través de, de rondas. El, o sea, nosotros empezamos prestando el equity, que ¿no? eh, es una manera muy típica de empezar una startup relacionada con lending que tiene balance. ¿no? Es una manera muy poco eficiente de fondear el loan book. El loan book para los oyentes que no están familiarizados básicamente es el dinero, el loan book es el libro de créditos, el activo que construyes prestando de dinero a terceros que te tienen que devolver. Te, te tienen que devolver lo que les has prestado, o sea, el principal más un premio, que son los intereses que, que, que les cobras. ¿no? Entonces, ese dinero que sale de tu balance, tienes que sacarlo tú, a su vez, de, de algún sitio. ¿no? Aplázame, en ese sentido, era una startup muy cruel, porque tenías que hacer fundraising dos veces. Claro. Tenías que hacer fundraising para el equity. Y yo siempre decía que eso era como ir a buscar gasolina. Y luego tenías que hacer fundraising para el book era como ir a buscar queroseno, porque además necesitas mucho más queroseno que, que, que gasolina para un modelo de negocio como, como el de Aplázame. Aplázame lo que no consiguió es cerrar la ronda de equity que nos iba a, permitirse, nos iba a permitir seguir pagando eh, salarios por, por cuota de importancia eh, con respecto al cash out que teníamos y luego pues pues pues todo lo demás eh, oficina, SaaS, Amazon. Eh, etcétera Vale, genial. ¿Y, ¿Y cómo, en el momento en el que decides, oye, pues no, no consigo levantar pasta, eh, me voy a buscar un éxito? Primero, ¿ese paso fue directo? Es decir, ¿no puedo levantar pasta, tengo claro que tengo que buscar el éxito? ¿O planteasteis alguna otra opción? Bueno, eh, o sea, mis socios fueron tremendamente leales, transparentes y predecibles. Eh, yo, yo creo que tener un socio predecible es de las cosas eh, mejores que puedes tener. Eh, el, el manejo de expectativas fue siempre, fue siempre eh, impecable por parte de, del consejo. Yo disfruté mucho, aprendí mucho y me sentí eh, retado muy sistemáticamente en la buena dirección con el consejo que teníamos en la plaza Mé. En el consejo de la plaza Mé se sentaba François dervé se sentaba José Caviedes, se sentaba Emilio Rotondo eh, y se sentaba Ernesto Soler. Era, era un, un, un consejo de cinco personas y, y obviamente, contar con François es, eh, es como ponerte el traje de Iron Man. Yeah. Directamente es algo que te da superpoderes. ¿no? Y, y, y la verdad es que mi experiencia con, con, con José fue, fue fue estupenda, porque nunca me llevé ni media sorpresa. Siempre... Siempre supe cuándo podía contar con él o en qué condiciones podía contar con él y también cuándo no iba a contar con él porque no se daban las condiciones. En ese sentido, tuve mucha suerte. Cuando mis socios me dijeron que estaban agotados financieramente, eh, yo entendí muy claramente el mensaje. En ese momento, eh, digamos que mi naturaleza mutó de un emprendedor con una visión que tiene que materializar a el responsable fiduciario del interés económico eh, que han, cuyo cuidado han depositado en ti por una cuestión de confianza. Y entendí que, que, que me debía a mis inversores, que eran quienes habían confiado, y, y en el sentido de que me debía a ellos en la medida en que eh, todo lo que podía pedir y que era razonable pedir era una ronda, para buscar una salida. Vale. Y entonces el cap table existente eh, apoyó una ronda que tenía como objetivo darnos el tiempo de vida suficiente como para buscar una salida. Y al final buscar una salida de alguna manera era resolver de manera estructural eh, aquello que no habíamos conseguido resolver y que era también la razón por la que no habíamos conseguido eh, cerrar aquella ronda, ¿no? que era que no teníamos una estrategia eh, de fondeo del longbook sistemática. Claro. Nosotros crecíamos cuando, cuando captábamos fondos para el longbook, pero luego permanecíamos estacionarios mientras yo seguía buscando más, más dinero. Los socios que decidieron no invertir en esa ronda, la principal razón que fue que querieron fue, no tienes resuelto el fondeo sistemático del longbook. Cuando lo tengas resuelto, vuelve. Pero claro, aquel mensaje, eh, digamos que ya, eh, ya era tarde, ya solo dio tiempo a, a buscar una salida Oye, ¿y, y cómo iniciaste el, el proceso de, de salida? O sea, ¿Cómo se hace? Porque el que no lo haya hecho nunca, yo creo que es una de las principales cosas dice, no tengo ni idea por dónde empezar, ¿saco un cartel a la calle o, o qué hago? Pues eh, yo tampoco tenía experiencia previa, sobre todo teniendo en cuenta que el, que el interés eh, partía de las ¿no? que no es sinceramente no es la situación ideal. Eh, cuando quieres, o sea, para vender algo es siempre mucho mejor que te vengan a buscar. Entonces, eh, eh, en cualquier caso tienes que socializar que estás en venta o que estás dispuesto al menos a tener una conversación en ese sentido, lo cual ya es muy revelador. Yo lo que decidí eh, fueron eh, dos cosas que determinaron la, la estrategia en el proceso de venta. Eh, decidí contar la verdad, toda la verdad, todo el tiempo, uh -huh. es decir, jugar con las cartas descubiertas y decidí liderar el proceso de venta. Eh, nos apoyamos eh, en, en, obviamente en un proveedor confiable para que nos diera apoyo con toda la parte legal, con toda la parte de, de la redacción y negociación del acuerdo de compra-venta. Eh, también nos dio apoyo logístico con las due diligence. ¿vale? Apoyo logístico nos ayudaba a estructurar las peticiones de información, las devoluciones de información, nos dio espacio de oficina. Pero la parte de liderar el proceso de venta, que típicamente lo haría un transaction services, una boutique de mané. Eh, una boutique de banca de, de, de, de banca de inversión que hace fusiones y adquisiciones, esa parte, esa parte la lideré yo. Y la, la razón de por qué la lideré fue, eh, entendí que le iba a decir que no potencialmente, o sea, que, que podía ocurrir que le dijera que no a gente que hubiera mostrado interés. Claro, gente que muestra interés en comprarte las startups que has fundado es como para sentirte muy agradecido, ¿no? Eh, entonces, pensé, si, si alguien le va a decir que no, que sea yo. Porque más importante todavía que la venta es preservar el tejido de relaciones. Porque una vez más, la gente que eventualmente decide dar el paso y examinar la oportunidad de comparte el startup es gente que confía en ti. Entonces, pensé, eh, el, la preservación de este network tiene que ser un objetivo no condicionado. Así que voy a liderar esto, y si eso significa que nos dejamos algún euro encima de la mesa, eh, eh, que así sea. Eh, y luego, digo, relacionado con esto, cuando decidimos vender, eh, no nos anunciamos, lo que hicimos fue contarlo a todos aquellos con quien teníamos conversaciones vivas en ese momento, que era mucha gente, porque yo llevo buscándome la vida como emprendedor desde el año 2010. Entonces, Típicamente tengo muchas conversaciones abiertas, algunas de alta frecuencia y otras de baja frecuencia, pero había una conversación abierta con Klarna que nos había conocido tres años antes y se había quedado impresionada de lo que había visto a pesar de ser un equipo tan, tan compacto. Había una conversación viva con ING, con quien llevábamos dos años en conversaciones explorando potenciales eh, avenidas de colaboración. Había una conversación... Viva con Banco Sabadell, con quien habíamos llegado a un acuerdo de fondeo del equity a través de una línea de crédito que también les había dado una opción para invertir en el capital de, de Aplázame. Y había también una conversación viva, esa no, yo no era tan consciente, pero pero Within sí era muy consciente. Había una conversación viva con, con Within con quien había tenido también una oportunidad de socializar eh, Aplázame y, y explorar brevemente, porque las conversaciones no prosperaron al principio brevemente eh, posibles eh, modelos de colaboración. Mi aprendizaje, básicamente, fue eh, no he conseguido incluir en la lista de potenciales interesados a nadie nuevo. Han sido todo gente, compañías, instituciones, con quienes, con quienes había una conversación preexistente. Y para mí el aprendizaje es qué bueno ha sido haber sido tan abierto haber sido tan voluntarioso a la hora de buscar un, posibles modelos, porque estos tíos, cuando he sido abierto, eso ha servido para construir una relación de confianza y como he sido persistente en la búsqueda de ángulos de colaboración, me han visto picar piedra. Y, y picar piedra típicamente es una cosa que genera empatía en los demás. Vale. Y, y esto de ser tan transparente, ¿tú crees que te puedo perjudicar luego en la negociación? O sea, el, el contar las cosas, la situación en la que estabais. Bueno, tengo dos respuestas. La primera es no sé hacerlo de otra manera. Vale. Eh, con lo cual, tampoco es que tuviera muchas opciones. No es en vale. plan, voy a jugar al póker, soy un magnífico jugador de póker. Soy un jugador razonable de mus, me, me divierte mucho. Eh, pero no, no, no sé jugar al póker y, y esa lección me la dio muy rápido Michael Rouse, el que era por aquel entonces número 2 de Klarna. Uh -huh. eh, él sí sabe jugar al póker y básicamente en la primera conversación lo que le vine a decir es no voy a jugar, esto no va a ser una partida de póker, porque si es una partida de póker no tengo absolutamente nada que hacer contigo. ¿no? Eh, entonces eh, eh, no tenía alternativa y luego Después de haber vivido cuatro due diligence concurrentes en paralelo, eh, proceso en el que respondimos más de mil preguntas, algunas preguntas llevaba varios días responderlas, no todas obviamente, pero quiero decir, un trabajo absolutamente ingente por parte de un equipo que por aquel entonces eran 13 personas. Eh, decir la verdad es una herramienta súper poderosa, Porque, además, cuando dices la verdad de una manera muy frontal, en un proceso de negociación, la gente lo interpreta como una estrategia del tipo, esto es una distracción, me está contando esto, que no dudo que sea verdad, para que no caiga en la cuenta de qué, por qué atrae mi atención a esto. Y bueno, que sí, era como siempre, era como, vale, pero eso me lo creo, pero ¿qué nos, no nos estará contando que es verdad y relevante y debería conocerlo? Durante la due diligence eh, hubo un momento en el que, yo creo que los equipos que en principio estaban enfrente eh, desarrollaron una enorme empatía con, con el equipo de, de Aplázame porque estaba todo bien. Y claro, eso no es a lo mejor la respuesta, que, lo que le quieres contar al, a, a tu cliente que es claro. encontrar una cosa que te va a ayudar a bajar el precio. Porque sí, las due diligence se usan para bajar el precio. Pero curiosamente lo que es lo que lo que provocó es que se generara una mayor tensión competitiva, porque todos vieron al mismo tiempo que la que Plaza me estaba muy en tirá, o sea que lo habíamos montado eh, pensando en los detalles, como dicen los arquitectos, Dios lo ve. Ah, esto no, o sea, Dios lo ve, entonces era daba igual eh, la esquina más, más recóndita del cajón más alejado del armario que el pomo. ¿No? Todo estaba hecho con, con, con, con, con un cariño y una manufactura. Y eso es una cosa que permeó en el proceso de due diligence, claramente. Oye, y última pregunta de, del proceso. ¿Cómo os quedasteis? ¿no? Como, porque al final, de esas cuatro opciones, ¿eh, ¿elegisteis vosotros o, o, o, o os quedó una? ¿Y, y cómo se eligió? Nosotros, eh, o sea, cuando, cuando tienes que montar un proceso de venta, tienes que manejar muy bien las expectativas, Tienes que definir un calendario. Yo, de hecho, cambié, cambié el calendario y eso fue una cosa que eh, hizo puso en riesgo a, precisamente eh, a, a WeThink como potencial adquirente porque WeThink se había atenido al calendario inicial que yo había marcado. Surgió una cuestión eh, en la due diligence que potencialmente podía destruir mucho valor porque podía hacer que dos potenciales adquirentes, o bien se retiraran o bien ofertaran muy a la baja, habían encontrado ese pequeño detalle que... Y era un... Y sí si puede pasar que... Y era de una condicionalidad absolutamente brutal, pero básicamente necesitaba que el Banco Sabadell me firmara un waiver y dijera... Está claro, ellos me dijeron, está claro que este derecho no consideramos que lo tenemos por el contrato de opción, pero no es lo mismo que te digan eso de viva voz que que te lo pongan por escrito. Entonces, eh, alargué el, el, el calendario para conseguir ese waiver y ahí me di cuenta de, ostras, definir un proceso y cambiar las reglas, mucho cuidado, ¿vale? Aquello fue una cosa valorada, lo valoramos en consejo, decidimos hacerlo y, por suerte, al final no perdimos a WeThink, que a la postre fue quien se llevó el, el, gato, el gato al agua. Pero hay que definir un proceso, hay que manejar muy bien las expectativas y, luego, eh, primero, testas el interés, lo compruebas pidiendo básicamente una oferta no vinculante uh -huh. y luego sobre la base de la oferta no vinculante decides a, a qué candidato le vas a dar la posibilidad de negociar en exclusiva los términos del acuerdo de, de venta. La, la oferta no vinculante eh, era muy importante eh, para entrar en esa negociación. Nosotros además para asegurarnos a afianzar las ofertas porque no teníamos mucho margen de maniobra nos permitimos el lujo de pedir ofertas vinculantes. Vale. Y, y recibimos cuatro. Y fue sobre la base de cuatro ofertas vinculantes que decidimos eh, a quién le íbamos a dar el periodo en exclusividad para negociar los términos del acuerdo. Eh, fue a WeThink y negociamos los términos del acuerdo y la operación se, se ejecutó. Lo que hicimos públicos fueron los criterios con los que íbamos a tomar la decisión. Vale. Fueron tres. Eh, el importe de la operación, la forma de pago y la continuidad del proyecto, la continuidad del equipo y del, y del proyecto. Obviamente en todos había una vocación de que continuara el, el, el equipo, pero, por ejemplo, en el caso de la oferta de, de Klarna, eh, aquello suponía la disolución de Aplazame dentro del océano, claro, y era un programa casi de face out, de cómo vamos sacando esta tecnología y vamos metiendo la otra. Para mí era clave poder preservar el liderazgo en producto. Eh, de, de, por aquel entonces, eh, y desde entonces hasta mi salida en la Plaza me he tenido la suerte de trabajar con una de las mejores personas que conozco, una de las mejores profesionales que conozco, una de las mejores personas de producto que conozco, que es eh, Ana Suero, y... Y Ana y yo teníamos muchas ganas de llevar la visión de, de Aplázame más lejos. Entonces, ese fue otro, otro otra de las dimensiones y lo que hicimos fue hacerlas explícitas con todos los adquirentes, con todos los potenciales adquirentes. Qué guay, qué grande Ana, que además ha sido tu, tu escudera durante mucho tiempo, ¿verdad? Ahí en, en Aplázame. Bueno, yo diría que eh, eso es, como dirían los ingleses, un understatement, ¿no? Yo he tenido la suerte de ser compañero de viaje de Ana Suero. Qué grande, qué grande. Último, último, último. Eh, ¿se, ¿Se sabe algo de la cantidad? ¿Se hizo pública? Es que no sé si... Yo he oí, oído rumores, pero no sé si es pública la cantidad de, de la compra. Hay un titular por ahí. Eh, no puedo entrar a desmentir eh, ni, <risa> ni confirmar. Eh, pero bueno, hay algún titular por ahí que puede eventualmente servir de, de referencia. Yo creo que más importante que el importe exacto, digamos que en orden de magnitud eh, eh, no... No no, no no es descabellado ese, ese titular, no está muy alejado. Pero sin entrar a confirmar o desmentir, porque además no puedo, porque el contrato de compraventa así lo estipula, vale. eh, es más importante en ocasiones o mucho más importante la forma de pago. Y hay una cosa que es un, un cuento de, de, de, de precaución o ¿no? un aviso de precaución para los emprendedores. Eh, qué mal se le paga al emprendedor, qué mal, qué, qué pena además, porque el inversor va a la notaría típicamente, espera a ver el dinero eh, transferido a la cuenta y solamente entonces hace racatán, típicamente da eh, representaciones y garantías esenciales, es decir, que los, los títulos que está vendiendo las participaciones o las acciones están libres de carga y a casita, ya está. Y en cambio el emprendedor típicamente es, no, no te vamos a pagar a igual, que a, o sea, da igual que tu esfuerzo haya sido incluso mayor que el del inversor. Digamos que hay una degradación en la comparación entre el esfuerzo de capital y el esfuerzo de capital humano. No se valoran igual, porque es que no se pagan igual, si se valoraran igual, se pagarían igual, ¿no? Se pagan peor, te pagan en cash solo una proporción de tus acciones, típicamente, y, y el resto intentan fiarlo al futuro, a veces incluso con condicionalidad. Por ejemplo, te voy a pagar un 25% en el momento de la firma, y el 75% restante te lo voy a pagar en tres años el basado en la consecución de objetivos y esos 25% que faltan, a lo mejor 25, 25, 25, pueden incluso llegar a ser más. Eh, o aquí, menos. Aquí, aquí te puedes, pero claro, eh, cuando te lo miras dices, oye, que aquí dice que también puede ser menos. Y te ah, bueno, claro. Entonces, eh, sí, sí, claro. Eh, un earnout lo llaman. no Entonces, tú dices, yo eh, ese fue un aprendizaje. Entonces, cuando, cuando vi por dónde iban los tiros, emití una señal fuerte a los potenciales adquirentes del tipo eh, cómo se pague al emprendedor, y esto es una cosa para la que conseguí el acuerdo de mis socios, y en eso tuve mucha mucha suerte y mucho, y mucho apoyo. Eh, ¿Cómo se paga al emprendedor? Va a ser uno de los de los elementos clave, eh, de los tres, uno de los tres elementos clave a la hora de decidir eh, el ganador. Oye, eh, muchos aprendizajes aquí, eh, nos daría para profundizar mucho más, pero quiero que hablemos de, de Devengo, que además os tengo aquí también para hablar de Devengo, que supongo que queréis hablar. Eh, algún día futuro tenemos que hacer algún debate sobre profundizando en estos temas, que es muy interesante lo que has comentado, Fernando, y hay mucho desconocimiento. O sea, al final suena todo, vemos el titular y decimos todo, joder, este se ha llevado tanta pasta, y muchas veces no no es así. De, de hecho, también pasa incluso lo contrario. Yo sé, hay casos en los que por ahí de repente dicen, no, es que esto es un Azkujain, esto es tal, y es como, uh, pues, no se puede hablar, pero ahí en, en todas las direcciones hay, hay algo. mucha desinformación y en el proceso y en todo. Interesante lo dicho. Algún otro día os molestaré para eso. Oye, en, en, de repente, después de los éxitos y mientras estabais en estos periodos de transición, eh, decidís liar de vengo. ¿Cómo surge? ¿Cómo es la historia de amor? Porque aquí hay, hay, hay un proceso, ¿no? ¿Cu ¿Cuándo empezó? No sé, en 2013, 2014. <risa> <risa> no, eh, o sea, es completamente cierto. O sea, yo cuando, cuando salí de, de LinkedIn, eh, pues esto fue a principios de 2013, pues pasé un tiempo buscando un poquito qué hacer, ¿no? Y, y ahí David Bonilla me puso, nos puso en contacto con, a Fernando y a mí. Porque yo ya andaba un poco metido con temas de pagos y tal, y Fernando tenía, pues, una idea. Y, y bueno, pues vino un día ahí a la oficina que tenía mi mujer ahí en, en la calle Ayala, y ahí, bueno, nos conocimos y me contó, un, pues, una historia, ¿no? Eh, lo que quería hacer, pues, una cosa que no, no era aplázame, pero era un poco como el, el germen de aplázame, ¿no? De lo que quería hacer. Y eso, pues, ya te digo, pues, eso sería como, no sé, pues, mediados del 2013 o una cosa así, ¿no? Eh, o finales del 2013 a lo mejor, entonces yo por esa época eh, entré a una entidad de pago que es pues para hacernos por resumirlo todo como yo que sé, como Stripe, ¿no? Pues en esa época era la, la primera entidad que, que consiguió una licencia al Banco de España en España de la primera empresa fintech y, y en ese momento apareció Fernando y dijo ¡Ya sé! ¡Ya sé cómo hacerlo! ¡Quiero hacer esto! no Y, y dijo, bueno, pues yo mira, en, aquí nosotros eh, te podemos ayudar en esto, ¿no? Eh, y, y nada, y empezamos ahí a hablar de cómo hacerlo, cómo hacerlo, cómo hacerlo, que lo que él quería montar ya era plázame, ¿no? Eh, pero ahí empezamos a, a hablar, a hablar mucho, ¿no? Eh, y ahí sucedió algo que, que, bueno, pues cambiaría también un poquito todo. Eh, yo era muy feliz donde estaba, pero bueno, los inversores, los dueños del proyecto decidieron venderlo. Con tan mala suerte para Fernando y para mí, que los compradores eran la competencia de Fernando, ah. fueron la competencia de Fernando, con lo cual eh, eso hizo primero que por eh, la propia naturaleza de esos compradores yo no me sintiese cómodo permaneciendo en el proyecto y Fernando el pobre entró en unos meses de agobio buscando una alternativa que, que le diese servicio porque en aquel momento ni los bancos tradicionales no, no, no querían hacerlo, ¿no? Pero el caso está en eso, que seguimos hablando, seguimos hablando, seguimos hablando y, y nada, cuando yo me fui de, de este proyecto, eh, Fernando ya había arrancado a Aplázame, me quiso que me fuera con él, yo le dije que no, que tenía una idea que, que fue Bisepa, pero ya teníamos tanta relación que como decía, acabamos metidos, te compartíamos algunos inversores y acabamos metidos en la misma oficina y compartimos oficina durante... Yo qué sé, eh, año y medio o una cosa así, ¿no? Era, teníamos ahí cuatro puestos cada uno y, y, y ahí tirando. Entonces, eh, pues establecimos una muy buena relación. Luego, a ver, me fui de la oficina, pero me fui a 20 metros, con lo cual seguíamos tomando mucho café juntos. Eh, Bicepa les daba un servicio a ellos, con lo cual era, era normal estar hablando. Eh... Y nada, en un momento en el que pues ya eh, salimos los dos, tanto de, de Bisepa como de Aplázame, pues Fernando me llama y me dice Tío, eh, tengo una idea, ¿qué es esto? Y dos, ya me dijiste una vez que no, no seas gilipollas. Es, <risa> <risa> más, más o menos es bastante, bastante, bastante literal la, la frase, ¿no? Eh, y, y aunque hubiese sido capaz de decirle que no porque soy gilipollas, efectivamente, eh, la verdad es que me gustó mucho el proyecto, me gustó mucho la idea, me gustó mucho el, el objetivo y la misión que tenemos eh, y, y le dije sí, claro, y, y vamos con ello. no Y ese fue un poquito el resumen. No sé si me dejó algo, Fernando. A lo mejor no me dijiste gilipollas porque hablas mejor que yo, pero, pero, pero algo muy, pare, muy parecido. sí, sí, sí. Que yo, yo, yo recuerdo, lo recuerdo como, como lo dije Molpe, recuerdo, no sé si haber dicho o al menos haber pensado eh, que, que he tenido que montar una startup de éxito para conseguir que Molpe trabaje conmigo. <risa> Ay, toma ya, toma ya. Eh, y Fernando, a ti cómo, cómo se te, ¿en qué momento? Porque imagino que esto seguramente ya tendrías algo en la cabeza incluso antes de, de acabar la tapa de aplazo. ¿En qué momento se te viene a ti la cabeza la idea de Devengo? Bueno, la idea de, de, de, de Devengo, yo, yo diría que tiene un acto de, de inoculación, eh, que es un mail que me envía José Caviedes a finales de 2018 eh, con un subject eh, que pone eh, asunto la próxima. Y, y me manda una noticia eh, de que WageStream levanta una ronda de 4 millones de libras y que además entraban en el accionariado Jeff Bezos y Bill Gates. Lo hacían obviamente con vehículos en los que a lo mejor son limited partners, con lo cual ni siquiera ellos a lo mejor se han enterado de que han invertido, pero, pero ese era como el titular, no que era un titular muy flashy. Entonces, eh, yo estaba familiarizado con, con el concepto de crédito contra nómina, libranzas lo, lo llaman en México, y siempre me había parecido un negocio muy chusco. Y además, sinceramente, después de haber montado a Plaza Med, eh, mi apetito por, por, por seguir montando eh, startups en el contexto del, de, de, de, de la provisión de préstamos, créditos, no era alto. La verdad, quería seguir, tenía muy claro que, no, no es que tuviera muy claro que quería seguir en el espacio fintech, eh, pero es el dominio, digamos, donde me he entrenado, donde me he convertido en un, pues en un, en un artesano, ¿no? El artesano del fin. Vale. Eh, total, que lo que sí tenía claro después de la venta era que el siguiente proyecto tenía que tener un componente esencial de propósito. Que no podía ser simplemente una muy buena idea que pensara que podía eh, tener mucho negocio. Eso, la verdad que no, no, me, no, no, me, no, no, no, no me hacía sentir... Como, no, me, me, me, hacía, me hacía pensar que, que, que faltaba algo. El caso es que la idea la deseché porque ya te digo que tenía, conocía este antecedente de las libranzas en México pero por alguna razón esa idea no se me fue de la cabeza. Eh, en ocasiones cuando alguna idea no se te va de la cabeza a lo mejor tu consciente la descarta pero tu subconsciente o tu inconsciente no. Y eso significa que hay algo de lo que no... tu, tu cerebro más frontal no, es, no sabe explicar pero... ¿Por qué no se va esta idea? Y un día, un día dije, "Concholes, ya sé por qué es. Eh, tú trabajas el día 1 de mes y tardas 29 días en cobrar. Trabajas el día 2 tardas 28 en cobrarlo. Trabajas el día 3 y tardas 27 y así sucesivamente. Qué injusta es la nómina. ¿no? ¿Por qué los empleados tienen que financiar a la empresa? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué el salario no puede funcionar a tiempo real en una sociedad cada vez más acostumbrada a la satisfacción a tiempo real de su necesidad y, sobre todo, es que esto es una cuestión de justicia. Es que ¿quién puede discutir que el dinero asociado de vengado, asociado a tu esfuerzo, no es tuyo? Y si además la, la, la falta, la, la imposibilidad de poder acceder a esa liquidez, si la imposibilidad de acceder a esa liquidez se puede convertir en un problema, y de hecho ya lo es, eh, entonces, esto hay que cambiarlo. Entonces, dije, ostras, es un proyecto, la verdad es que súper bonito porque tiene ese componente como de, de fixing, ¿no? de, de make it right. Y luego, es un proyecto que tiene eh, que tiene una cualidad que a mí me parece apasionante, que es, en ocasiones cuando te metes en un proyecto, típicamente te estás metiendo en una derivada, no en la primitiva. Es muy difícil empezar por la primitiva, ¿vale? o sea, eh, Amazon empezó vendiendo libros. Y yo creo que Amazon, la visión era una visión, la de Jeff Bezos, era una visión potencialmente más nebulosa, la inicial. Pero estoy convencido que no quería quedarse en libros de saque. Lo que pasa es que eligió el sector libros y lo explica muy bien en algunos de, en algunos de, de sus vídeos. Él pensaba que era un mercado idóneo para empezar a montar eh, esa plataforma que él tenía en la cabeza. Pero bueno, empiezas al final por una, por una derivada. Es muy interesante cuando te has metido en el espacio darle vueltas acerca de cuál es la primitiva o la derivada de orden superior. Y no sé si todavía es la primitiva, pero las derivadas de orden superior que tiene este espacio son eh, espectaculares. Hay oportunidades de front, hay oportunidades de back, hay oportunidades B2C, hay oportunidades B2B. Entonces, me siento muy afortunado en el sentido de que creo que nos hemos metido en un espacio eh, lleno de oportunidad. Obviamente no le vamos a poder pegar a todas las oportunidades que, que veamos y probablemente el arte es elegir la que tiene más, la que tiene más sentido. ¿no? Eh, pero hay algo codificado en el ADN de Devengo que tiene que ver con la misión de ofrecer servicios neobancarios uh -huh. para la gente que corre el riesgo de quedarse atrás. Ese es un problema creciente como... Como, como sociedad tenemos el desafío de que el modelo que tenemos deja gente atrás y yo creo que es naif dejarle a los políticos eh, el, la responsabilidad de, de arreglar un desafío de esa naturaleza. ¿No? Para empezar, creo que los políticos el principal desafío que tienen es su propia supervivencia, así que eh, como sociedad civil eh, la empresa y la libertad de empresa pueden ser herramientas tremendamente poderosas para hacer el bien y hacer el bien de manera viable ¿no? y, y en ese sentido creo que DeVengo es un, es un increíble espacio de oportunidad y me gustaría enlazar esto... Perdóname, no quiero... Dale, el... dale, dale. Esto es súper ¿Ah, las... interesante además, dale, dale. Ah, en, en, en, en... Alguien ha posteado, ¿cómo se llama este chico al que, que, que ha posteado que, que, que ha tuiteado golpe al que has dado respuesta? Que, Álvaro, eh, Álvaro Correa, creo, ¿no? Álvaro sí. Correa, ¿no? Eh, me ha encantado la observación de Álvaro Correa, ¿no? Porque dice, oye, mm, y de vengo no puede, no corre el riesgo de exacerbar el, el, el problema, como dirían los ingleses, the very problem it, it tries to solve, ¿no? Hacer peor el problema que trata de solucionar, ¿no? Porque, claro, si le das liquidez a alguien ya intranómina, eh, pues le puedes empujar a una espiral eh, indeseable en la que siempre está eh, anticipándose y al final lo que hace es desplazar eventualmente un mes ¿no? y de ver siempre, entre comillas, una nómina cogiendo básicamente la línea de crédito eh, que le da el servicio, ¿no? que no es que sea un crédito, no es una línea de crédito, pero para entendernos. ¿no? Está en el ADN eso. Ese riesgo eh, formó parte de la reflexión inicial de, de Debeco y nosotros, en vez de hacer lo que ha hecho toda la industria que básicamente es decir cuánto puedes pedir y darte el dinero así de fácil, eh, llevas ganado mil, puedes pedir hasta 700, cuánto quieres, 300, pum, enviar y ya está. ¿Cuánto se tarda en resolver desde un punto de vista de experiencia de usuario o algo así? Nos ponemos los tres y en media hora tenemos unos book ¿vale? Eh, interactuables. ¿no? Nos pasamos más de 100 horas con esa interacción. Más de 100. La cantidad de descartes, la cantidad de frustración que experimentamos Manu Gamero y yo, eh, con quien tuve la suerte de trabajar esa, esa interacción inicial, y el objetivo era, sin gritarle brillantez a la experiencia de usuario desde el punto de vista de lo rápido que puedes conseguir la satisfacción, meter un interfaz que representara los datos de manera visual, de manera que en todo momento fueras consciente de las implicaciones de, de tus decisiones. Y eso nos llevó a, a una analogía súper simple, pero tremendamente efectiva, que fue, ¿por qué no entendemos toda la pantalla del teléfono como si fuera un vaso? Y tu nómina va llenando ese vaso. Eh, y cuando consumes tu nómina vacías el vaso. ¿no? ¿Y eso, qué, por qué lo harías así? Pues porque para ver llenar ese vaso te tienes que pasar un mes mirando la pantalla de tu móvil. Se llena muy lento, te cuesta ganar tu dinero. Cuando lo abres el día 5, el vaso está lleno por aquí y dices lo que me cuesta ganar mi dinero. Perfecto. Esa es exactamente la frecuencia mental que tienes que tener cuando vas a consumir tu esfuerzo. Mola. Pero en cualquier caso ya por terminarle de responder, o sea, no, no es cuestión de entrar un poco en el detalle ahora de nuestro roadmap, pero todo va enfocado en esa dirección, ¿vale? Enfocado en, en ayudar. Nosotros no podemos hacer que la gente gane el doble de lo que gana, pero lo que sí que podemos eh, intentar hacer, primero, es que les exploten menos, ¿vale? Ahí es lo que estamos diciendo. Es decir, yo, alguien que ahora mismo decide, eh, yo qué sé, pedir un microcrédito para irse de vacaciones, pues yo le diría, tío, no lo hagas, ¿vale? Y, y podré hacer en lo que sea, ¿no? Pero lo que sí que puede hacer es que alguien que tiene un problema tenga una solución mejor que acudir a un microcrédito, vale, por, por una cuestión de coste. Dices oye, es que tú le pides 300 euros a Vibus y le tienes que pagar 360 un mes después ¿no? o o incluso dices oye, pues es que voy a pagar en, a, a plazo los pagos en la tarjeta. Pues también hemos leído noticias de que tampoco es la solución más moral esa por parte de, de lo que pueden ser los bancos, eh, cuando, como decía antes, Fernando, o sea, Tú tienes ese dinero ya ahí ganado que te lo está guardando la empresa y tienes una, un, un artículo en el Estatuto del Trabajador que te da derecho a acceder a ese trabajo, pero que hay unos procesos que no te lo ponen fácil. Pues lo que nosotros queremos hacer es decir, oye, en una solución a un coste hiper razonable, ¿vale? Que es lo que te cobra, yo qué sé, eh, un banco si te equivocas de cajero o básicamente un, un café, o si quieres incluso si hicieses un anticipo al mes con nosotros todavía sería más barato que una tarjeta de crédito anual, ¿vale? Eh, lo que hacemos es darte la disponibilidad de ese dinero de forma que te endeudes menos sí. y todo el camino todos los productos que vamos a ir sacando van a hacer que simplemente estas personas que les cuesta más llegar a final de mes tengan eh, menos problemas a hacerlos. por una parte habrá una parte pues de no sé de formación si quieres o, o acompañamiento o entender no hay no sé, Fernando, yo la, yo lo uso siempre, pero Fernando eh, la usa mucho, ¿no? Muchas veces, o la usaba antes. Eh, si tú vas a un banco muchas veces te, y les preguntas algo, te contestan lo que a ellos les interesa, pero no lo que a ti te interesa como cliente, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas es lo que nosotros queremos avanzar para que la gente sea más consciente, ¿no? Y, y un ejemplo, por ejemplo, que puede ser, yo me quiero comprar un coche no y, y voy al banco y le digo, oye, me quiero 20.000 euros para comprarme este coche. Y el banco me dice sí o no, pero no me dice lo que es realmente importante. Oye, ¿qué, qué coche te puedes permitir? ¿Qué importe puede tener ese coche? ¿no? Entonces son cosas en las que queremos trabajar y, y en lo que, como decía antes, la misión, o sea, la visión que tenemos va siempre en esa dirección. Por, por, por abundar y no quiero tampoco martirizar, estamos siendo cautos <risa> a la hora de de contar cosas porque eh, nuestros competidores eh, les encantaría que les abriéramos el roadmap. Eh, eh, no, no lo vamos a hacer. Pero sí les invitamos a perseguir los mismos objetivos. Eh, hay un concepto clave para administrarte con salud, por administrar con salud tus finanzas eh, personales, eh, que, que es increíble la poca penetración y lo poco lo poco extendido que es que está y lo poco entendido que es, que es el concepto de, de renta disponible real, ¿vale? o renta disponible libre, o renta disponible no comprometida. ¿Y eso qué es? Eso es tu ingreso neto menos tu gasto recurrente. Y, y eso que queda, que es lo que te puedes gastar en unas cañas, gastar en un viaje es aquello sobre lo que puedes definir políticas de ahorro, de eso una parte lo puedes destinar a ahorro idealmente sistemático, porque si no es sistemático y tiene disciplina, entonces es muy difícil que el ahorro sea persistente. O es contra lo que te puedes apalancar, es contra lo que puedes pedir un crédito. vale Y un banco nunca te dará toda tu renta disponible libre, toda la capacidad de apalancamiento de tu renta disponible libre, te dará nada más un porcentaje, eh, te permitirá apalancar, pero al final cualquier decisión de gasto, de ahorro o de endeudamiento, parte de entender cuál es mi renta disponible libre, o sea, no comprometida, que genero al mes. Y sería fantástico que los jugadores que estamos en este espacio, a los que eh, hago esta invitación, eh, participáramos conjuntamente en el objetivo común, y ojalá fuera un objetivo común, de conseguir que la gente entienda ese concepto. Yo estoy convencido que la revolución fintech sigue siendo, sobre todo, una revolución de valores y que la provisión de los servicios financieros tiene que tener embebida en la propia interacción la forma de representar los datos de manera que te orienta a la acción que te resulta más favorable. Y no se trata de ser paternalista, se trata de incorporar la educación y la formación en la propia provisión del servicio. Estoy totalmente de acuerdo, aparte tenía aquí apuntado un tema que estáis tocando y os lo lanzo directamente, que es la responsabilidad de los productos digitales. Es decir, hasta ahora en los servicios históricamente como banca y demás, eh, en el fondo no ha habido mucha responsabilidad, nos han dado dinero, no nos han dado dinero, pero el banco nunca se ha hecho responsable. Incluso cuando ha habido los problemas de las preferentes, yo tengo familia en Galicia que, que, que pues palmaron mucha pasta, es como no, nosotros aquí no sabemos nada y, y, y eso que te han hecho un engaño. El otro día leí al caso, no sé si os habéis entrado, al caso que ha pasado con Robin Hood, el chico este que se ha suicidado porque vio los saldos negativos en, en Robinhood, o sea, ha entrado en Robinhood, que es una app de inversión. Sí. De repente vio que tenía menos mil dólares porque resulta que Robin Robinhood hacía, eh, compraba opciones de compra y de venta. Entonces, cuando se ejecutaba alguna de las opciones, eh, primero la aplicación ejecutaba parte de las operaciones y puntualmente te podía salir un saldo negativo, que es algo que ellos mismos sabían. Pues bueno, salió un saldo negativo, que, que luego la realidad es que no era real, sino que era algo temporal. Pues el chico entró, vio menos 700 y pico mil dólares y tendría algún problema y se suicidó. Eh, y a mí eso me ha hecho pensar mucho, ¿no? Eh, justo un poco por lo que ha dicho Fernando. Eh, queremos que el Fernando vea la revolución fintech como una revolución de valores, pero yo creo que los productos digitales, muchas veces las startups se nos llena la boca como que somos mejores que los servicios tradicionales, pero tampoco asumimos esa responsabilidad. ¿Hasta qué punto somos responsables de que un chico se suicide si le enseñamos un saldo negativo que no es? ¿O, o hasta qué punto somos responsables como en este caso, que vosotros estáis teniendo mucho cuidado, pero de otros, de otros players que puedan animar y que se han animado históricamente a que la gente se endeude más de la cuenta. ¿Cómo lo, cómo lo veis? hombre yo creo que el, el caso de, de este chico o sea, es. Eh, complicado. No sé, es, extremadamente grave, ¿no? Es un punto en el que, como tú bien dices, o sea, tiene que haber algo más, porque no no creo que, que tomes una decisión de suicidarte en un minuto al ver algo en una pantalla, ¿no? no o sea, vamos, hay un trasfondo seguro más fuerte. De, de, de, desconozco el caso, no sé si también luego hay una cierta o lavada de imagen de, de Robin Hood por el hecho de decir, oye, es que era verdad y esto y aquí, o sea, yo, yo creo que en general, y, y aquí ya no hablo simplemente de los productos digitales, eh, o sea, en general todos deberíamos ser mucho más eh, responsables de lo que hacemos y, y a todos los niveles eh, hacer las cosas bien, y con esto hablo desde productos digitales hasta la publicidad que llevan los, los equipos de fútbol en la camiseta, hasta las mascarillas en el COVID, hasta, hasta si tiramos, yo qué sé, papeles al suelo a la papelera, ¿vale? O sea, creo que, que flacos, flaco favor nos hacemos a, a nosotros como humanidad si no somos responsables en, en todo eso y que todos en, en, en el nivel que, que, que tengamos debemos tener siempre eso en mente y como decía antes eh, también Fernando, es algo así, joder, o sea, si puedes hacer las cosas bien, ¿por qué las vas a hacer mal? ¿no? Y que tu único objetivo eh, sea económico, pues, pues, hombre, es triste porque acabas como acabas. Es que según estoy hablando, pues me estoy pensando en, yo qué sé, en dirigentes mundiales ahora con la sí. pandemia, en cosas que dices, ¿cómo alguien puede decidir hacer eso? Sí. Entonces, a todos los niveles, eh, más allá de que entrando a casos como este, que digas, desde un punto de vista de interacción de usuario tenemos que ser muy responsables más aún en, en, en los temas financieros en lo que nosotros podemos estar haciendo nosotros siempre dentro del equipo técnico siempre decimos eh, antes bien que rápido ¿vale? porque es un punto en el que por confianza y por un montón de razones no te puedes permitir hacerlo mal sin llegar a esos niveles. Ya te digo que me parecen ahí, pero vamos, creo que como, como sociedad debemos todos pensar siempre en hacer las cosas lo mejor que podamos para nosotros y para el resto del mundo. Totalmente. Dejo el tema metafísico porque me, me, me parece súper interesante. Lo, lo he sacado porque es que encajaba perfectamente en este momento. Y quería preguntaros también, ¿cómo funciona Devengo? ¿No? O sea, ya habéis hecho un poco lo que hace, pero ¿esto se lo vendéis a las empresas? ¿Se lo vendéis a los trabajadores? ¿Cómo, cómo, cómo es toda la operativa? Pero al final son varios players, entre comillas, que, que tienen que interrelacionar. Devengo es un modelo eh, que se puede calificar como un modelo B2B2C. Implica la adquisición de empresas como clientes eh, y, luego, eh, tiene el reto de enrolar a los empleados para que se descarguen la herramienta, se registren en la herramienta y empiecen a, y empiecen a usar. Eh, el, es un modelo de adquisición a día de hoy B2B. ¿Tenemos alguna idea? sobre cómo enriquecer la naturaleza del modelo para que no sea solamente b 2 b 2 c pero lo voy a dejar ahí por ahora, porque además es un, eso tiene una cocción sinceramente lenta. Una de las cosas también que nos hemos dado cuenta es que eh, el, el, la, la cocina de este plato tiene una determinada velocidad. Hay un consenso ahora por parte de los fondos eh, con los que hemos hablado, que es esto es un land grabbing race, ¿no? Es una carrera por coger tierra ¿no? y, y hay, hay, hay alguna película eh, eh, mítica que es básicamente eso, ¿no? eh, emigrantes que llegan a Estados Unidos y casi hay un pistoletazo de salida, pues no me acuerdo, para que en Oregón, Arizona o tal, de repente te hicieras con, con el plot y es, y es terrible porque es, es, es, es, es una carrera de, de gente que lo ha dejado todo, todavía no sabe muy bien por qué, por qué tipo de promesa. No, eh, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con esa visión. Tengo, tengo un sesgo muy fuerte que es eh, eh, ganan los mejores productos. Y el, el, el, el centrarse en determinadas métricas puede tener, a veces, el objetivo de atraer inversión, no. obviamente sin inversión un proyecto de esta naturaleza no se aguanta pero no hay nada más poderoso que la prescripción de un cliente satisfecho versus eh, un ejército de mariachis llamando por teléfono porque eso es otra cosa que también tenemos clara, Molte y yo hemos venido a construir tecnología no a gestionar equipos de recursos humanos eh, con funciones de ventas con 20 personas eh, el reto es conseguir vender a las tasas que tenemos que, que, que vender, pero con un modelo que nos permite transferir de la manera más rápida el valor al cliente a través del producto. Uh -huh. Sí, y, y es que además, como dice Fernando, especialmente en el mundo fintech, este es un mundo que, que requiere su tiempo. O sea, porque estás hablando normalmente de dinero, la gente no toma una decisión de a quién confía su dinero o, o, o con qué hace rápidamente. Y aquí estamos hablando que digo, oye, pues no sé, eh, al empleado a lo mejor le da igual eh, quién le da a él dinero, pero a la empresa no tanto, ¿vale? Que es quien al final en este sentido lo hace. Eh, pero la propia industria al final esto va de, de muchas transacciones y, y, y poco margen en cada uno, con lo cual tienes que tener un volumen. Entonces, si, si tú ahora mismo eh, quieres saltarte los pasos que tienes que seguir y dices, oye, pues voy a meter aquí a, a 50 personas llamando por teléfono, pues bueno, eh, depende del producto, a lo mejor tienes suerte, pero lo normal es que tengas que tener paciencia y suceda eso, acabes con tu ronda y, y, y se acabó porque nadie te nadie te va a dar más. Pero, pero bueno, pues hay que tener ahí paciencia. Y, y ahora mismo lo estás viendo como beneficio para la empresa, entiendo, ¿no? Es decir, es como un beneficio que la empresa lo puede dar a, a sus clientes. Y, y, y si es así, ¿quién, ¿quién paga luego los intereses? Entiendo que el trabajador, ¿no? ¿O, o hay algún modelo donde la empresa cubra parte? ¿Cómo, cómo funciona esa parte? No hay intereses. Eso, Hay un coste del servicio. Primero, ¿vale? Esto se parece a la comisión de un cajero. ¿Vale? May, eh, aquí ya has cambiado, me ha cambiado todo en la cabeza. Muy buena. El, ¿sí? No, el, es, que, perdón, es que es importante tener en cuenta que no es un préstamo. Vale. ¿Vale? Es decir, es tu dinero. O sea, si tú el día 15 te vas de la empresa, hoy es justo hoy día 15, ¿no? es te llevas el dinero, lo que has trabajado uh -huh. hasta el día 15, pues con esto es básicamente lo mismo. Entonces no es un préstamo, es tu dinero que te lo, lo estás básicamente cobrando antes, adelantando, pero nadie te está prestando nada. Vale, Entonces vale. por eso es importante que nosotros huimos de la palabra, eh, ¿sois como un microcrédito? No, no somos un crédito, no somos un préstamo, esto no son intereses, esto es como decía Fernando, es un coste de servicio como usar un cajero. Y perdón que te interrumpí de Fernando. Dale, ¿cuál es el coste del servicio, sí, Fernando? El, el, el, el coste del servicio es a partir de 2 euros, dependiendo del, del tamaño de la empresa. Uh -huh. eh, eh, a partir de un determinado número de empleados, el coste por solicitud de liquidez son 2 euros. Y, y luego es muy importante también señalar que el primer anticipo, la primera solicitud de liquidez de, de, de cada mes inferior a 100 euros es siempre gratis. Uh -huh. Siempre. Entonces, si tú lo que necesitas es pedir 75, 80, 90 euros eh, todos los meses, eh, puedes usar eh, de vengo para siempre y ese servicio no tendría coste. Con respecto a quién lo paga, la empresa decide si ese, ese, esa comisión que cobramos por solicitud de liquidez la paga el empleado o la asume la empresa. Tenemos empresas que eh, dicen esto es un... Digamos que un extra que le doy al empleado por si lo quiere y oye que se pague el, el uso en caso de que decida usarlo. O hay empresas que deciden ofrecerlo como un, como un beneficio social subvencionado. Mola. Entonces, luego yo, imagínate, he pedido 300 euros pues me quiero comprar un cacharro y me lo quiero comprar ya. Y, y luego, cuando me llega la nómina, eh, eso luego sale de mi cuenta. ¿no? Entonces, 300 eso euros, es. los devuelvo de vengo y ya está. Bueno, no los devuelves tú. El modelo es... Nosotros te hemos fluido el dinero a ti, pero el que nos paga de vuelta es la empresa. Vale. ¿Y eso introduce alguna complejidad a la empresa a la hora de, de gestionar nóminas ¿no? y demás? Bueno, sí y no. Vamos a ver. ¿Introduce eh, eh, requerimientos operativos? Sí. ¿Complejidad? A ver, eh, ¿hacer algo es complejo? Bueno, hacer algo es hacer algo, no es necesariamente complejo. No, no tiene nada de complejo. ¿no? Eh, nosotros... Eh, podemos integrarnos o no con el sistema de gestión de nóminas de la empresa, obviamente con los clientes grandes que tenemos esto es un requerimiento porque si no, la llevanza operativa cuando hablamos de empresas de miles de empleados eh, se convierte, no diría en inmanejable pero se convierte en una carga pesada para hacerla manualmente, cuando una empresa tiene 100, 150 empleados eh, la carga de trabajo operativa a que da lugar la estimamos en eh, una hora, dos horas, mes por parte de la gestoría que lleva la llevanza de las nóminas o el recurso humano operativo. Y digo, esta es la mayor carga manual en el escenario, no nos integramos con el sistema de gestión de nóminas. Eh, insisto, también nos estamos integrando o hemos integrado eh, clientes que tienen un sistema de gestión de nóminas que necesitan que esto funcione de manera automatizada. Entonces, de lo que se trata básicamente es de encontrar cuál es el modelo apropiado para cada, para cada empresa. Eh, pero vamos, las integraciones cuando hay que hacerlas, Corti, son la configuración de un SFTP. A veces, para comunicarnos con el SFTP, si nos lo provisiona la empresa, tenemos que configurarnos una VPN y colgar un fichero diariamente con una estructura que hemos pactado y... Y en las gordas, gordas, gordas, una llamada, a un endpoint para saber si el cliente, si el empleado está activo en ese momento de la solicitud. Quiero decir que una integración de esta naturaleza es una integración que se hace en una semana o menos. Lo que suele ser difícil es encontrar hueco en el roadmap y voluntad para, para que digan, no, que se haga y que, y que se haga ya. Tienes que tener en cuenta, el Corti, que el concepto de anticipo ya existe. ¿vale? Ah, Entonces, todos los sistemas de nómina tienen ya implementado el, el bueno. concepto de voy a hacer un adelanto. Con lo cual, eh, la cuestión aquí es básicamente cómo nos llega a nosotros la información de los empleados y cómo se lo transmitimos a ellos. Y, y como decía bien Fernando, en una empresa de, de 100 empleados es fácil. En una empresa de 6.000 empleados, no esto. Cualquier cosa es un carajal. Sí, ¿vale? sí, Entonces... Sí. <risa> no, es que voy a implementar esto y tal, pues, hombre. Pues. Oye, ¿qué tal la acogida hasta ahora? ¿Cómo se están recibiendo las empresas? Eh, pues la verdad es que estamos muy contentos. Eh, nosotros empezamos eh, a comercializar el producto en el mes de enero. Conseguimos hacer el onboarding del primer cliente a finales de febrero. Eh, y de repente, boom, ¿no? cambió el mundo. Y, y es verdad que durante... Que durante yo diría casi dos meses, eh, el, el go to market ha sido durísimo. Porque la audiencia a sí. la que nosotros nos dirigimos, típicamente los departamentos de recursos humanos, eh, pues yo creo que estaban haciendo frente al mayor desafío de su tiempo. Sí. ERES, ERTES, una regulación que cambiaba casi semanal o diariamente, eh, en fin. Eh, todos los protocolos que han tenido que eventualmente eh, definir para garantizar eh, pues unas condiciones de laborales eh, ajustadas a, a, a las circunstancias, en fin, te puedes imaginar, entonces no, no, no nos hacían caso. Y eso ha sido un momento eh, muy duro, pero que nos ha ayudado a reflexionar sobre muchas cosas también sobre la naturaleza de nuestro go-to-market. Y va a haber importantes novedades en ese frente eh, dentro de poco, no quiero anticiparlas todavía, pero va a haber novedades muy relevantes. Y, y lo bueno es que desde hace, pues yo diría, desde, desde principios de mediados de mayo, las cosas han cambiado mucho. Y, y, y es verdad que es, que es una nueva realidad, no es la realidad precedente pero si acaso un modelo como este sale reforzado en, su, en, su, en la necesidad de ser. ¿no? Porque el riesgo de que, de que la proporción de gente que se queda atrás sea mayor ahora es más acuciante. Total. Mira, voy a hacer una, Quiero ir cerrando, por no robaros mucho más tiempo, pero es que me daría para preguntar un mogollón de cosas más, pero quiero hacer una pregunta a Gerard Campillo, que siempre hace preguntas muy chulas y, y, y me ayuda en muchas entrevistas, porque hace preguntas guay y no le quiero dejar ahí que no me haga más. Y dice, oye, ¿queréis que vuestro producto es un ejemplo de winner takes all? Y si habéis pensado en buscar alguna alianza comercial para acelerar el crecimiento. Eh, la, la respuesta a la primera pregunta es no. O sea, winner takes all, eh, son muy pocos los los sectores eh, que son eh, monopolios naturales. Desde el punto de vista de estructura de mercado, son, son muy pocos. ¿no? Eh, ¿Cuáles han sido los monopolios naturales? Bueno, pues, eh, Facebook es un monopolio natural en la relación con las personas. Bueno, las personas, como tienen un contexto profesional y diría todo lo demás, pues al final se ha demostrado que, bueno, que existe LinkedIn y, bueno, ni siquiera LinkedIn ha sido la única. Es verdad que otras quizá están cayendo en desuso, pero ni siquiera cosas que estaban basados en efecto de red eh, han terminado siendo eh, en monopolios naturales. En todo caso, redes sociales son oligopolios naturales. vale Entonces, desde el punto de vista de estructura de mercado, eh, el mercado de nóminas es un mercado muy grande. En España, solamente en España hay 15 millones de nóminas, de las cuales aproximadamente 4 millones son eh, administraciones públicas, 4 millones y pico, 10 millones de nóminas eh, sector privado. Eh, es un sector muy grande. Y en Europa, pues hay cientos de millones, más de 100 millones de nóminas. Eh, quiero decir, hay muchas. ¿no? Entonces, son, son mercados grandes y la velocidad a la que se capta mercado eh, eh, tiene una tasa. ¿vale? O sea, tú puedes decir... Voy a montar un call center para captar, ¿vale? Bueno, si ese es tu modelo, la implicación que tiene ese modelo es que te estás gastando mucho en adquirir. Es verdad que estás haciendo land grabbing, pero todo eso que estás invirtiendo en adquirir a esa velocidad, en hacer land grabbing, no lo estás metiéndole, a, metiéndoselo al producto para devolverle al cliente el mayor valor a la mayor velocidad posible. Puede ocurrir que alguien con una estrategia que hace undercutting en ventas consiga mejores prescriptores y mejor producto. ¿Quién the el then? Básicamente, quién es el ganador es depende de cosas como dónde pones la línea de meta. Porque en una carrera no es lo mismo ir el primero en la primera vuelta que ir el primero en la última. ¿vale? Entonces, las carreras son largas, uno y dos. Eh, este no es un mercado en el que se den las condiciones de winner takes all, no es un monopolio natural. Dicho esto, los fondos apuestan por los category winners y ellos, y, eso, y los fondos, inducen una determinada manera de pensar en el emprendedor. ¿vale? Yo lo que digo es, el emprendedor tiene que ser consciente de la naturaleza de los fondos, que además es perfectamente legítima en sus, eh, eh, quiero decir, es una naturaleza absolutamente, quiero decir, inteligible, entendible y sus objetivos son perfectamente legítimos. ¿no? Pero no sé si debe haber una identidad entre los objetivos del fondo y los objetivos del, del, del startup en este sentido. Eso es verdad. Esto es como, como los zorros, ¿no? Que siempre comen gallinas y por eso no se les puede se les puede acusar. Eh, pues. Exacto. Y, y, y, y, y luego, no que, no que considere que en esa analogía el fondo sea el zorro y la startup la gallina, ¿eh? pero estoy, estoy, estoy de acuerdo con que a veces la naturaleza de las cosas es la que es sí. y, y, y, y, y, y, quiero decir, no es muy útil someterla a juicio. no Y luego, con respecto al tema de las alianzas, eh, obviamente sí, Ahí lo que hay que tener claro es eh, el line of sight, que es, ¿cuáles son todos los caminos por los que yo puedo llegar a las personas para las cuales quiero construir un contexto de triunfo? Es decir, ¿en qué contextos de qué personas quiero estar presente para, para, para ayudarles a triunfar, dado ese contexto? Y eso tiene muchos caminos, eh, procesadores de nómina... Eh, Pro proveedores de software de gestión eh, de nóminas, eh, bancos, eh, otros proveedores eh, de servicios tecnológicos que tengan como audiencia los mismos clientes target que nosotros eh, tenemos. Quiero decir, sin duda le estamos vuelt dando vueltas todo el tiempo, eh, explorando y de hecho estamos activando algunas colaboraciones eh, un poco en la línea de los ejemplos que hemos puesto. Nada, nada, ganar de irme enterando un poquito más de siguientes movimientos. Ya para acabar, quería conocer, al final estoy diciendo, esto es un, es, es un proyecto que tiene, que tiene una visión a medio largo plazo. Es decir, no, me está quedando claro que no estáis pensando en dentro de dos años hacer un exit ¿Cuál es la visión del proyecto de cada uno de vosotros? O sea, ¿Cómo lo veis? ¿A cuántos años vista miráis? Puh, yo en... Cuando hacemos entrevistas, pongo un horizonte de cinco años más menos uno. ¿vale? Entonces eso te da el rango 4 6. Eh, eso solo para ser capaces de desplegar la visión que podemos, que tenemos en mente ahora, que puede ir cambiando. ¿vale? Entonces, eh, ¿qué sucederá por el camino? ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Nos dejarán llegar? Y demás, pues es algo que, que veremos, pero, pero es un rango como decía antes, dentro del mundo fintech, considerar algo por debajo de eso es que no es para no es ni realista. O sea, sí que puede ser, ya te digo, ahí, pero bueno, no sé, hay, siempre hay casos, ¿no? Pero pero, pero vamos, es un poco el, el rango que tenemos en mente. Vale. Y, y Molpe, tú, o sea, tú lo ves esto como que acaba en un éxito, que acaba en una gran empresa que hace muchas cosas, o en qué va a acabar? A ver, eh... En el mundo de, de financiero, por decirlo de alguna forma, eh, tiende a la concentración, ¿vale? como decía antes, eh, es un punto en el que son márgenes muy pequeños y además cada vez menos. Vale, entonces en el que se tiende a la concentración, incluso yo que sé, si llega un competidor grande inglés que quiere entrar en España, eh, lo que estamos diciendo antes, oye, te cuesta crecer, esto es poquito a poquito, tal, pues muchas veces dices, joder, en vez de invertir en un, en un equipo durante tres años para llegar donde están estos ahora, me, me prefiero, prefiero comprar esta empresa y, y tirar para adelante y gano ya una base de clientes, gano una tecnología, gano gano muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, si, si te tengo que decir, digo, por la naturaleza de la industria, es probable que acabe ahí, pero nosotros no estamos construyendo eso. Como decía antes, nosotros tenemos un propósito, veremos hasta dónde podemos llegar y dónde nos dejan llegar, un poco como contaba también Fernando en el caso de, de Aplázame, la visión que, que, que podemos tener, pero no quita a que a que la naturaleza de, de el sector tienda ese, a esa concentración. ¿no? Entonces, bueno... Eh, nosotros a disfrutar del viaje, a hacer lo que queremos hacer, como lo queremos hacer, para quien lo queremos hacer y lo que tenga que venir, que venga. Y que sí, me gusta, me gusta esa, esa forma de verlo. Fernando, no sé si compartes, quieres matizar algo. La verdad es que comparto, comparto la visión. Si tuviera que expresarlo en forma de ambición, de, de deseo, pues eh, eh, ojalá de Vengo eh, venga para quedarse. En el sentido de que su misión permanece siempre inquebrantable independientemente de la estructura de la propiedad y del liderazgo. Y es eh, un tipo de capitalismo que busca la viabilidad al tiempo que eh, contribuye a hacer fixing del sistema. Qué bien habla Fernando, ¿eh? Sí. Es que practica mucho, tío. está todo el día. Tiki, tiki, tiki, A mí lo estoy diciendo y yo sigo diciendo, chique, chique, lo compro, lo compro. <ríe> eh, Fernando Molpe, muchísimas gracias por compartir vuestras experiencias y todo lo que estáis también haciendo con, con Devengo. Me encanta la, la visión y, y a mí incluso me habéis roto los esquemas porque no conocía. O sea, con, Mira que, que os sigo, pero no conocía el, el modelo 100%. Me parece súper interesante. Así que muchísimas gracias por todo. Uh -huh. No sabes el placer, que es eh, estar juntos, qué ganas tengo de, de que sea eh, presencial para que podamos hablar de esos otros temas que, que no deben hablarse en un podcast eh, <risa> y, y pasar la vida juntos. Eso, di que sí, di que sí. Un abrazo. Nada, co Corti, gracias a ti. Un abrazo. Adiós.